Está hey, activo el, el muchacho, el equipo, un equipo fenomenal de, de producción que tenemos, eh, tanto Ángel Luis que estuvo hasta ayer y hoy José que está allá en el Master, gracias a todo ese equipo y a Jorge Luis que siempre es muy activo y dándole seguimiento. Bien, señores miren, con relación a esto, y déjenme poner el tiempo para no pasarme de, de lo correcto. Eh, Quiero agradecer a la gente que de manera anónima está en las calles ayudando al que no tiene. Y vemos eh, un trabajo que se hizo la semana pasada de que varios comunitarios, especialmente en, en la zona de donde yo soy oriundo, en el aguacate, un grupo de personas, bueno, pues se unieron eh, eh, para llevarle ayuda a, a ese sector. Lo que yo decía, creamos un grupo, identificamos a la gente, de que tienen menos posibilidad, la gente que están más eh, más vulnerable y entonces eh, los identificamos, se le preparó a cada quien una especie de kit eh, con, con arroz, con, con chocolate, con avena, con víveres, eh, con, con medio guacal de huevo, miren ahí la cantidad, y se le llevó a, a alrededor de unas 15 familias para que pudieran tener el sustento, y quiero agradecer a toda esta gente que ha aportado, por ejemplo los muchachos del Aguacate a Orlando Compres, a Joauri a Dionel Iranzo, en el caso de Jorge Peña eh, y toda la, la persona eh, Joana, la antigua la gente que está ahí, eh, a nivel Comprez, un grupo eh, bastante ampliado de personas que están apoyando y le están dando seguimiento a su gente en su sector. Nosotros queremos invitar a la gente que tiene mayor posibilidad de cada sector que identifique. Es más fácil así. Si ustedes viven en el sector San Martín, ahí hay gente que tiene posibilidades y esa gente que tiene posibilidades conoce al que no la tiene. Entonces, si se juntan entre todos e identifican a esas personas, pueden mantener y darle seguimiento para que esa persona no pase en hambre durante este tiempo. Es un llamado que le hacemos en lo que va llegando la ayuda del gobierno que sabemos que no se focaliza tanto eh, como, como lo harían ustedes mismos. También quiero agradecer y felicitar, eh, y, y a propósito de eso, esos eh, víveres que están ahí, agradecérselo al señor José López de supermercado Gran Poder que fue la persona que nos los donó. Nosotros le llamamos inmediatamente, él estuvo en toda la disposición y nos donó. Esa esa eh, eh, medio camión ahí de de plátanos y guineo, lo cual fueron repartidos a las personas de escasos recursos de la de, de la zona de las Guasuma y el aguacate en San Francisco de Macorís. Pero también felicitar y agradecer al señor Raúl Echavarría. Él es de Jaya, en San Francisco, vive en Estados Unidos y él donó. Esto es una entrega de yuca que se hizo. Él tenía un yuca, se dice popularmente, y él entonces sacó unos 800 quintales de yuca y salió a darlo con un equipo de, de la defensa civil, eh, salió a entregarlo a la gente eh, por casa por casa y esto hay que agradecerlo, si usted tiene eh, eh, por ejemplo productos y usted eh, no está haciendo nada con eso, usted puede y aunque, no, aunque, aunque lo vaya a utilizar, usted puede donárselo al pueblo, hay gente que la está pasando mal, ahora hay gente que no tiene con qué comer vamos a ayudarle, y esto es una buena forma, sin hacer mucha bullas, sin tener que pedirle permiso a nadie, vaya y ayude eso es lo importante. Así que felicitar el trabajo que está haciendo muchísima gente, igual que muchos jóvenes de aquí de San Francisco, que se están, están trabajando en esto de, de llevar ayuda, tanto vi ayer que el PRM lo hizo en el Hospital San Vicente de Paul, y eso es bueno, que, que llevan la ayuda de manera directa, vi que lo hicieron a la policía, vi que lo hicieron con el Ejército Nacional, y qué bueno que cada quien se desprenda de algo ahora que todo todos, todos necesitan. Por otro lado, al, in al inicio del programa yo decía que me sentía mal porque veo cómo gente está utilizando la situación de la República Dominicana para echarle lodo a, a, a, a la imagen, para, para utilizar un discurso populista, para caerle bien a un grupo, con lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los que estamos trabajando en comunicación, siempre tenemos que estar investigando y, y, y observando todo lo que pasa a nivel global, y cuando usted ve lo que está sucediendo a nivel global, dice, pero espérate, esto, esto no es una cuestión exclusiva de República Dominicana, y me refiero primero a las pruebas yo quiero que ustedes vean este reportaje que hizo univisión de cómo está la situación en Estados Unidos, quiero que los muchachos me lo coloquen con audio y vamos a, a ver más o menos un poquitico de la realidad no contaba por mí, ¿eh? sino contada por la propia gente de Univision, una reportera que se quería hacer la prueba y duró semanas esperando y después que se la hizo ha durado días esperando el resultado y aún no le había llegado cuando ya hizo ese reportaje vamos a verlo sí. la gente de Univision es la propia reportera que está contando su historia incluso más adelante dice ella que eh, se pudo hacer la prueba pero que habían pasado ya cuatro días y la prueba no había llegado, búsquelo eso está en Youtube para que usted se oriente ahora bien con relación a lo que está pasando, por ejemplo, vi ayer con mucho odio, con mucha hazaña, gente que tomó un video de una persona, supuestamente un indigente que murió de un infarto, no tenían familiares y entonces eh, dice como que llegó al cementerio sin, sin caja. Bien, se aprovecharon de eso, incluso gente de aquí de San Francisco de Macorís para decir mira cómo están llevando los muertos sin dignidad. Pues miren, yo quiero que eh, eh, José, allá en el máster, me coloque la imagen de cómo están cargando los fallecidos. Qué pena uno tener que, que, que, que hacer esta, esta, esta comparación. ¿Cómo están moviendo los muertos, señores, en Nueva York? ¿Saben cómo lo están haciendo? Con montacargas. No hay forma, señores, de enterrar en esta epidemia, en esta pandemia. No hay forma de enterrar a la gente con dignidad. Miren eso, eso es Nueva York. Eso es Nueva York, miren, con un montacargas. Y lo entran en ese camión refrigerado ahí. Mírenlo ahí con un montacarga. No hay forma, señores. Tienen que entender. Esto es una situación que se le ha salido de control al mundo. Al mundo. Y no es la cuestión de que si, que si, somos, que si estamos en primer lugar, que estamos en segundo lugar. No, señores. Lo que tenemos que ver es cómo nosotros podemos aportar. Tenemos que unirnos como dominicanos y dejemos esa vaina de, de, de echarle tanto lodo y tanta, y tanta tierra a nuestro país. Coño, hay gente que está trabajando, que está dando todo por todo. Y se ha sí. dicho, se ha dicho, señores, los médicos están una gran cantidad de médicos están enfermos y los médicos que están trabajando, están trabajando, haciendo horas extras. ¿Para qué? Porque lo han tenido que dividir para que no se enfermen todos de un solo golpe. ¿Por pues, qué entonces? Si enfermamos a todos los internistas, a todos los epidemiólogos y a todos los eh, eh, neumólogos, ¿qué hacemos? Y ya ven ustedes que hasta los, hasta los eh, internos, estos muchachos que están, ¿verdad? Eh, eh, eh, ya que están haciendo su, la, eh, la última parte, están trabajando, entregando todo. por Entonces vamos a agradecer eso, vamos a animar nuestro país en vez de criticar tanto. Claro, hay, hay que hacer críticas, pero no esa vaina como tan constante como que del país de nosotros es el peor del mundo. El complejo de Guacanagariz, cuando vinieron los españoles, que prefirió a los españoles y, y, y, y a, a, a su raza. Pero también yo quiero que ustedes vean en Central Park a propósito de lo que aquellos que decían de la camita de niños, miren, eso es Central Park, eso es Nueva York. Esto, lo decía Fulvio, que fue una, una, una fundación sin fines de lucro. Miren la camita, miren la camita. Y no son cáteres. Sí, son catrecito. Catre. ¿Por qué? Porque en, en esta situación de señores, no hay forma de usted tener una cama queen-size, aire acondicionado. Aquí hay gente que está diciendo que hay que rentar el hotel La Caoba para que la gente tenga confort. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ojalá lo pudiéramos rentar el hotel La Caoba. Pero ¿y dónde? Y, si, y, y, y donde no hay hoteles de esa calidad, por ejemplo, del hotel La Caoba. Entonces estamos prefiriendo, estamos prefiriendo, señores, el confort a la salud. Y eso no va a suceder en ninguna parte del mundo. Miren eso. Eso es Central Park. Estamos hablando de Nueva York. ¿Y qué están haciendo? Miren, carpas, carpas. Y, y con catecitos chiquitico Y hay gente que se quejó de que, mira, esto es una cama de un niño, no, pero por Dios. Y yo quiero llamar, por favor, a la gente. Dejen de echarle tanta tierra, por ejemplo, al hospital de San, San Vicente de Paúl. Dejen de echar tanta tierra. Por ejemplo, atención Fulvio, la persona a la que tú me decías ayer está en el hospital. Escríbele para que tú veas cómo lo están atendiendo. Escríbele para que tú veas cómo lo están atendiendo. La persona, por ejemplo, que, que, que una funcionaria de aquí, eh, los otros días salió, que, que dijo que no le estaban dando ni siquiera un, una aspirina, posiblemente salga hoy ya de, de alta, o mañana, y no le estaban mandando ni una aspirina. O sea, atención dejemos... Atenciones de, de decir... primera. Atenciones de primera en el hospital. Ah, por pues, díselo al pueblo también. Atención. Díselo al pueblo. Ya lo dije esta mañana. Eh, ya, díselo ya al lo pueblo dije que eh, lo están atendiendo porque nosotros le damos ese a todos. Eh, estuvimos a... Estuvimos allá ayer entregando 10.000 mascarillas y guantes sí, no. y, y 80 kits eh, de bioseguridad. Nosotros lo vimos. Estuvimos Entonces, ayer allá ¿Y pudimos? Esa persona que, que fue ingresada anoche en el Hospital San Vicente de Paul, de San Francisco de Macorís fue a, a, a un centro privado y que le dijeron no tenemos espacio. ¿Y dónde los recibieron? En el hospital. O sea, miren ustedes cómo terminamos en el lugar donde tanto criticamos. Y ahí le están dando atención de primera. Porque ahí lo que hay es humanos trabajando y son son macorizanos la mayoría que están ahí, que están trabajando por su gente. Y por eso quiero hacer un llamado a la atención. Señores, no compartamos tanta porquería de gente que hace denuncia desde de, de, de, de su casa en, en Filadelfia y en sí. Nueva York, que ni siquiera saben lo que está pasando, pero que no presentan lo que está pasando allá. No, eso Así no. Es. Echarle tierra a nuestro país. Y Así quiero llamar y, y, y agradecer a la gente que está trabajando y que está dando el todo por el todo para defender la vida de esa gente que lamentablemente está siendo afectada por esta terrible enfermedad. Bien. Gracias a Yerjan la antigua, por tu tema. Bueno, miren, yo quiero, eh, quiero leerle un mensaje que me envía Milady con relación Milady Núñez, la... Diputada Miledis Núñez, y es candidata a la posición de alcalde eh, recientemente. Me dice: Buenos días, les informo que el gobernador Luis Núñez y su esposa están en proceso de recuperación en un centro de salud de Santo Domingo. Seguimos orando para que pronto estén con nosotros. Gracias a la población franco-macorizana por preocuparse por el estado de salud de nuestro familiar. Por favor, cuídense y quédese en casa, Miledis Núñez. Gracias a Miledis por la información. Y tengo que dar una noticia también que es muy dolorosa y es el hecho del fallecimiento del de señor Ramón Antonio Acevedo, hermano del periodista y amigo Narciso Acevedo. Pasa los restos de Ramón Antonio, de Chago Acevedo, como se le conocía a esta, a esta persona. Así es que nos unimos al dolor de la familia Acevedo, especialmente de Narciso Acevedo, mi gran amigo, mi gran hermano. Bien. Seguimos, señores, con más contenido del programa de mañana. Esto es de mañana. Fulvio, con relación al Gracias, tema de Yerlian, ¿tienes algo para nosotros? Sí, sí Amado. Okay. Sí, Amado, que, que entre to todos tenemos que contribuir con opiniones positivas, con esfuerzos positivos, <coughs> con aportar. Se han creado grupos y se van a seguir creando de buenos ciudadanos que están eh, recolectando sumos, médicos, que están recolectando alimentos para salir en auxilio de las familias necesitadas. Y eso es lo que debemos de hacer entre todos, la carga es más fácil. Esta situación nos va a llevar a nosotros varias semanas y por lo tanto debemos de ser positivos y enfrentarla con coraje y la fuerza pero corregir todas aquellas cosas que se están haciendo, eso es lo más importante bien, gracias ah. gracias Fulvio, pienso que eh, comparto contigo eso, debemos de ir modificando un poco nuestra actitud con relación a lo que está ocurriendo y con relación a nuestro país, con relación a nuestras autoridades. Tenemos que modificarlo en el sentido de que lo que la gente...